Vino came to this world a loaded handgun, firing at random, hit the people who were closest, not the ones who deserve it, and some of them still don't talk to me, can't say I blame them for a second. y todos mis amigos cercanos y familiares pueden dar fe una temporada obsesionado con Pat the Buddy. De hecho, mientras grabo este vídeo se supone que estoy preparando un vídeo ensayo sobre él. Pero Pat Patevani es alguien a quien quizás admirar no sea la palabra apropiada, pero desde luego sí que es alguien a quien respeto. En cualquier caso, en una de sus canciones tiene una frase que me encanta respecto a la libertad. La libertad no es solo saber lo que no quiero, sino saber lo que quiero. Y como 1776, 17, este nuevo relato de Boyce va acerca de la libertad, y lo que la gente hace cuando la tiene, ¿de dónde viene la libertad? ¿Qué hacemos en una sociedad escasez? ¿Qué haríamos si tuviésemos todo el tiempo del mundo? ¿Qué hacemos cuando, inevitablemente, descubrimos que la ley de duendecillo que nos pone pasas en los cereales no es el sol, sino nuestro mejor amigo? ¿Qué. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para. para ser felices? En esta segunda entrega, Boyce habla de. supuestamente fútbol americano universitario, pero como en 17.776 no es más que un punto de partida. En esta versión de Estados Unidos, en el año 2020, el deporte en cuestión poco tiene que ver con su predecesor universitario. Es más, una una suerte de gincana gigantesca con normas poco definidas, para el lector al menos, y que permiten a todos los jugadores hacer cosas como utilizar trenes como herramientas para hacer pases. El, el concepto es el mismo que la última vez. 9, Ten y Juice vuelven a reunirse para hablar de un nuevo partido de fútbol. Esta vez lo ha diseñado Juice, de manera que es de imaginar que el caos está en el ADN de este partido. Y y entiendo por qué Juice lo diseña como lo hace. Sí, la perfección es bonita, pero puede resultarlo de una manera estéril, aséptica, inhumana, mientras que el caos, las cagadas, meter un balón... En una camioneta por error y fallar el pase. Sí, va a doler muchísimo más en el momento, pero es... Pero puede ser mucho más hermoso. Cuando ves cómo la furgoneta desaparece en la distancia, detrás del horizonte, en, en, en ese caos, es, ese caos es, es un cambio que te permite improvisar. Pero antes de seguir adelante, dejadme que os explique en qué consiste este partido. Imaginad que tenéis 11 pelotas y 11 equipos. Para ganar, cada equipo tiene que hacerse con las otras 10 pelotas, robándoselas a sus contrincantes. Sin embargo, no hay manera de dejar el juego. Puedes seguir jugando aún habiendo perdido tu pelota, pero hasta que nadie consiga todas las pelotas, el juego no se acaba. Todo esto se juega en tiras que recorren los Estados Unidos continentales siguiendo la dirección de los estadios originales, de los equipos originales. Sin embargo, el ancho de cada campo es el ancho de un campo de fútbol americano. Así que son citas bastante estrechas, que recorren todo Estados Unidos de lado a lado. Los jugadores no pueden salir de los campos en ningún momento, pero sí entrar en los de otros equipos. Salir del campo conlleva abandonar el deporte para siempre. No hay más tutía. Pensad en el desaguisado que se monta, equipos de gente corriendo por todo Estados Unidos buscando pelotas que pueden esconderse, que tu contrincante puede meter la copa de un árbol para que no la encuentres y en todo momento solo sabes cuántas pelotas tiene tu equipo, el resto de equipos solo se identifican por un ranking, así que si tu equipo tiene dos pelotas y estás en primera posición o eres el que más tiene o alguien está escondiendo sus pelotas fuera del campo. Porque esa es otra. Para que tú y tu equipo tengáis una pelota, basta con que esté en tu campo. Así que puedes encontrarte una mañana con que, en lugar de dos pelotas, tienes cuatro. ¿Qué quiere decir? No lo sabes y tienes que averiguarlo. Es el caos perfecto. Se presta a toda clase de jugadas estúpidas y arriesgadas. estúpidamente arriesgadas, arriesgadamente estúpidas, gloriosamente insensatas e insensatamente gloriosas. Ahora, en lugar de 11 equipos, imaginad que son 111 peleando por conseguir 111 pelotas, 111 pelotas que solo los árbitros saben dónde están. Los jugadores, 125 por equipo, por cierto, tienen que hacer trabajo de investigación y reconocimiento, moverse por las ciudades que cruzan los campos sin salirse de ellos, intentando averiguar dónde esconden sus contrincantes sus preciadas pelotas. Por supuesto, todo esto lo tienen que hacer de incógnito, cosa complicada, cuando deben cruzar la autopista por donde no hay pasos de cebra. Y, sin embargo, el caos del juego es meramente decorativo. Lo importante de verdad, como en la anterior entrega, son los personajes y cómo interactúan con él. Por supuesto, el sarcasmo de Jules sigue ahí, escudándose, en ser francés para ser un cretino integral, Tal que, confesaré que, por verme un tanto reflejado en él, no puedo evitar querer. La pasión de Ten por el Orden y Nine, siendo, siendo mi pepote especial que resulta ser una apasionada de la investigación, todo todo sigue ahí. Mis... No sé si llamarles colegas, pero pero supongo que sí, todo, todo eso sigue ahí. Pero una exploración de la psique estadounidense y su miedo al cambio y al caos de cómo dar miedo a tus contingentes, del amor por la libertad y, sobre todo, el amor incondicional al caos de Juice. Y tengo que admitir que Juice es seguramente el protagonista emocional de esta lectura, puesto, puesto que es el, el arquitecto del partido que utilizamos de trasfondo todo esto hace que 2020 20 sea... no sé si un digno sucesor a 17.776, pero... desde luego sí que un espléndido compañero. Para mí la potencia de 17.776, al menos en parte, venía de que era una colección de historias autocontenidas. Sé que el puñetazo emocional de Nine a punto de perder toda su carga ya no volverá a ser igual de duro, pero sé que podría haberla ahí. Sé que ella seguirá viendo fútbol con Juice y con Ten. No creo que la secuela haya arruinado o hecho de menos el original, pero ya no será lo mismo. Sé que hay algo más. Por otro lado, el trío original sigue ahí, así que sé que Pase lo que pase, Nine volverá, Juice seguirá haciendo el payaso, adorando los Lunchables, de después de todo. Esa era la gracia de 17776, todo era eterno y nada cambia, supongo, y sin embargo, necesitamos el cambio, necesitamos estabilidad para estar cómodos, pero no podemos anquilosarnos. Después de todo, como dijo Pat, la palabra para una ausencia de cambio es muerte. Y sin embargo creo que todo el mundo envidia esa pequeña muerte, la muerte que conlleva, la estabilidad, la calma que les brinda, esa paz que nos ofrecería un, un mundo sin escasez de ningún tipo, la tranquilidad prometida por un mundo en el que el dinero no es una preocupación, en el que la gente tiene todo lo que necesita, porque como explica 2020, seguramente ahí es cuando la humanidad pueda ser ella misma, cuando la humanidad podrá perfilarse a sí misma. En 2312, de Kim Stanley Robinson, uno de sus personajes, el inspector Jeanette, considera que hasta que no acabemos con la escasez no podrá haber maldad. Al menos no de verdad. Que estéis de acuerdo con él o no es una historia completamente aparte, pero entiendo perfectamente la posición de dicho personaje. Es verdad que, queramos o no, Muchos delitos cometidos por gente sin recursos son comprensibles o incluso necesarios para los responsables. Si roban comida en un supermercado, por ejemplo, no es por maldad. Puede que haya orgullo mezclado con la necesidad, pero no podemos tacharlo como un acto automáticamente inmoral. En 2020 17776 1776, Boyce pone de manifiesto en lo contrario que 2312. Si Robinson parece quedarse anclado en homo homini lupus, Boyce cree lo contrario, que la gente cuando lo tiene todo, tiempo inclusive, es buena, o al menos no ataca directamente al resto de sus congéneres, y resulta alentador. Es bonito ver a gente que cree que no solo podemos, sino que queremos ser mejores, aunque no queramos cambiar del todo. De hecho, este es uno de los temas que 2020 pretende abordar abiertamente. Boyce lo explica en una entrevista, de hecho explica que sin nuevas generaciones ni posibles riesgos para la humanidad, no habría necesidad de cambiar. Y, al final, la sociedad estadounidense elegiría lo más cómodo para ella misma. Hablo de Estados Unidos en concreto porque en ninguna de las dos entregas se ha hablado de Europa más que de pasada. ¿Acaso creo que tenemos miedo al cambio? Sí. No solo porque el cambio sea, bueno, algo que, que cambie en las cosas, sino porque tarde o temprano entendemos que el cambio se debe a que algo va mal, bien fuera de nosotros o en nuestro interior. Que sea cierto o no es secundario. Por ejemplo, conozco a personas enamoradas con el statu quo o los cambios incrementales porque resulta incómodo enfrentarnos a la parte más oscura de la humanidad, de nosotros y entender que hace falta cambiarlo todo. Y sin embargo, en 2020, a pesar de que la humanidad se ha anclado misma en alguna parte del final del siglo XX o comienzos del XXI, seguimos buscando sorpresas dentro de este statu quo, algo que cambie. En parte, esa es una de las ideas que 2020 y Boyce me plantea, al menos a mí. Pero bueno, volviendo a 2020 y la supuesta tesis de este vídeo. La libertad. La libertad es hermosa y terrible, no es tierna ni dulce. La libertad precisa de, al menos... Poco de caos. Después de todo, ¿cómo podemos elegir qué hacer si todo es igual? Nos gusta cenar en el mismo sitio porque el pseudoiterativo que Robinson plantea a través de Warham, otro de sus personajes, es cómodo. Pero como dice Jeanette, la humanidad es más que comida y bebida y refugio. Parece que debieran ser los determinantes clave, pero más de un bien alimentado ciudadano está lleno de ira y de miedo. Y he hablado en otras ocasiones de la relación que 2312 tiene para con otra ciencia ficción humanista. Link en el Tublidú. La ciencia ficción, la de verdad nunca va de la ciencia, sino de la gente. Y cómo les afecta a lo subyacente a la ciencia de esa ciencia ficción. Si la filosofía es shitposting de JPGs, la ciencia ficción es shitposting de JPGs fritos. Y eso es, a fin de cuentas, una de las múltiples cosas que 2020 Quiere hacer. Tanto esta noveleta como su predecesora son ejemplos perfectos de shitposting pulido hasta la perfección. El tema con el shitposting es que se hace con y de memes, y no solo de memes al uso tradicional de internet, sino memes como el corazón, el genoma de las ideas. Juice es el shitposter perfecto y, en realidad, todo esto... Era un prefacio para una charla sobre la importancia del sarcasmo a la hora de conectar con la gente y cómo debiéramos... Bate... Many hours later. ...de la quinta esfera en el modelo de las orbes celeste podemos entender que 2020 quiere explorar nuestra relación con la libertad y el caos como para ser libres a veces tenemos que hacer daño a las personas que más queremos porque a la larga es la única manera de darles lo que quieren y lo que necesitan la libertad Requiere paciencia y comprensión. Asimismo, el juego caótico como es, es en, en un mundo estancado por voluntad propia, una manera de introducir caos, lo impredecible, un elemento fundamental para la humanidad. Esto era uno de los temas que Boyce abordó en 1776. La humanidad quiere estabilidad o no, no puede vivir anclada siempre en una realidad incambiante. Lo hemos visto a lo largo de estos últimos meses de pandemia, pasando todo nuestro tiempo en casa. Y sin embargo, si dependiese de nosotros mismos, no haríamos nada para cambiarlo, para cambiar el estatuto. Bueno, necesitamos un empujoncito, un toque de caos para poder cambiar y aprovechar nuestra vida al máximo. Pero vamos, no me hagáis caso que no tengo ni idea de nada como creo que demuestra el hecho de que hayas salido a grabar a mi terraza. John Boyce es un anarquista, ¿dónde me. Ahora en serio, la historia de Gene Jennings. Como siempre, Boyce es capaz de insuflar pequeñas anécdotas con una tremenda potencia emocional para arrancarnos el corazón. Gene Jennings era un ladrón y un atracador, pero... Pero no era malo. Según los artículos que Nine enseña y, por ende, que el autor nos enseña, era un hombre que simplemente quería poder moverse, disfrutar del mundo y... Vale, sí, robaba a la gente y quitaba dinero, que, que sí, que es un lío, pero no hacía nada más. Y me parece que es una manera muy importante de presentar el crimen al criminal y cómo nos relacionamos con todas las personas a las que encarcelamos.